Comienza esta semana con una, no sé, como una intriga con lo que pasó en la CELAC. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, la CELAC es un conjunto de naciones donde pretenden de una u otra forma nivelar. Son como las otras unidades que hay donde pretenden nivelar su parte de comercio, su parte de gobierno... O sea, esa es como una especie de conveniencia entre todos los países para que las cosas funcionen medianamente bien. Ahora, sabemos que en la CELAC allá Juan Guaidó es reconocido como presidente interino. Maduro que hace su primer riesgo, porque no olvidemos que después de que le salió la orden de captura, que él dice que no debe nada y que no le tiene miedo a Estados Unidos, más sin embargo llevaba muchísimos, pero muchísimo tiempo, desde el momento que le dieron esa orden de captura si salir de Venezuela a la única parte que iba era Cuba y eso porque sabe que ya está protegido ahora esta vez le dieron la, la tranquilidad le dijeron señor Maduro venga aquí a México venga a la reunión de la CELAC que aquí lo recibimos y aquí no hay ningún problema aquí lo protegemos entonces bajo esa condición fue él se arriesgó entre comillas lo que no contaba él o sea él llega supuestamente porque él antes de irse hace un video en el avión cuando va llegando a México diciendo, voy como representante, como presidente, como mandatario de Venezuela. Entonces, pero cuando llegó allá se llevó la sorpresa de que allá lo criticaron, lo rechazaron, porque allá no lo, re, no lo reconocieron. O sea, en México lo reconoce el presidente como el mandatario de Venezuela, pero en la CELAC que se celebró en México, ahí sí no lo reconocieron. Entonces ahí vino como el, el rifi-rafi y la burla, ¿no? por eso dice Juan Guaidó se burló de Maduro, fue a la CELAT desesperado por legitimidad, pero no tiene ni tendrá reconocimiento, mejor dicho fue por lana y salió trasquilado. De manera crítica se refirió a la presentación del dictador en la cumbre regional que se celebra en México y resaltó la intervención del presidente paraguayo que mirándolo a la cara le dijo a Maduro que no lo reconocía como mandatario. O sea, el tiro le salió por la culata. Una cosa piensa el burro y otra el que le están calmando. Pero antes de eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para que nosotros perduremos acá en la noticia y estemos día a día minuto a minuto de lo que está aconteciendo en venezuela y en los países que tienen un mal habido régimen y que están pasando una situación similar a la de venezuela juan guaidó presidente encargado de venezuela se refirió a la presencia del dictador maduro en la cumbre de la celac en méxico esto es otra de sus payasadas maduro desesperado por legitimidad en la celac salió trasquilado no tiene ni tendrá reconocimiento escribió en sus redes sociales y agregó esto es una apreciación muy clara que hace guaidó y agregó por lo que luchamos en venezuela es lo mismo por lo que debemos apoyar a cuba y a nicaragua a unas elecciones libres y justas los respetos a los derechos humanos la libre prensa y la democracia porque como bien les he dicho aquí en este canal el régimen de venezuela con el régimen de cuba con el régimen de nicaragua aparentemente son diferentes tienen diferentes nombres pero actúan exactamente en lo mismo no hay elecciones libres no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a la libre prensa, no hay democracia, no hay libertad. Entonces acá lo que se está peleando es por eso. De manera paralela, Guaidó acompañó el posteo con las imágenes del presidente paraguayo Mario Abdo, en las que le dice frente a frente a Maduro que nada ha cambiado y que no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. En ese momento se emberracó el patrón Entonces Nicolás Maduro sale ahí y dice Bueno, entonces ya viene el, el, el rifirrafe. Maduro recordemos que llegó el viernes pasado por la noche Para participar en la cumbre CELAC En un inusual viaje al extranjero Y el primero en carácter oficial Desde que la justicia estadounidense lo acusó de narcotráfico recordemos que maduro en marzo del 2020 el departamento de justicia de los estados unidos lo acusó de delitos como narcoterrorismo tráfico de drogas posesión de armas entre otros y ha ofrecido 15 millones de dólares por su captura o sea el hombre es algo que vale la pena cualquiera se le dañaría el corazón yo creo que más de uno está que se gana esa plática porque haría dos goles se ganaría una plática y le haría un bien a venezuela por ello desde ese entonces el sucesor del fallecido Hugo Chávez, quien por lo general viaja a Cuba o a otros países caereños, ha evitado salir de Venezuela. Maduro sabe lo que le corre pierna arriba, ahora porque él sabe que de llegar a un país donde verdaderamente se aplique la democracia tendrá un pie en los Estados Unidos. Él sabe sabe lo que le da pierna arriba y por eso no se pone a dar ese papayazo porque él sabe que donde llega un país que está manejando las leyes como se debe manejar, él tiene un pie en los Estados Unidos. Además esta fue la primera visita oficial a un país democrático desde el 2018, desde entonces solo se había visitado Cuba, o sea no la tiene fácil. A última hora, Maduro decidió viajar a México para la cumbre de la CELAC, porque le prometieron que iba a estar cómodo, o sea, que nadie lo iba a tocar. Luego de los acontecimientos, en días pasados, cuando la visita de otro dictador a tierras mexicanas, que fue el cubano Miguel Díaz Canel, le daba pistas de que sería arropado, o sea, que sería protegido. Sin embargo, tres presidentes latinoamericanos se diferenciaron, denunciaron, mirándolo a la cara, la brutalidad, de sus regímenes y sus vejámenes que ha dejado a lo largo del tiempo que lleva allá. Entre otros, aparte de Abdo, el, ecu el ecuatoriano Guillermo Lazo hizo su debut presidencial en cumbres regionales y advirtió que el futuro común de la región a través de la libertad qué es lo que pasa que cuando se suben al poder y no se quieren bajar entonces ya ellos se valen de artimañas para no bajar de ahí y se convierten en un régimen no quiero irme solamente en lastre contra el socialismo o contra el chavismo o madurismo como lo quieran llamar o izquierdismo sino que esto puede pasar en cualquier en cualquier estancia por eso es tan claro que las que los gobiernos deben de ser de cuatro o seis años máximo y chao déjenle el turno a otro a ver qué hace porque si no se va a volver un régimen y va a ser conducido por un dictador. La libertad no es solo prometer, son muchas cosas juntas. Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes. En este foro nuestro país se integra porque la CELAC ha ampliado su relacionamiento con otros países del mundo pero esto no significa que caiga en desuso la participación de la OEA. Él hace una aclaración, que aquí quieren sacar a la OEA de lado, no señor, la OEA tiene un juega un papel importante ahí. Hay que ser claros al respecto. Fue así como empezó su discurso el uruguayo. Recalcó, los gobiernos nacionales como los gobiernos de las organizaciones son esencialmente criticables y son materia de cambio y por eso se puede discrepar una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo, compartimos la autodeterminación y claro está, no a la intervención, pero uno de los elementos que impulsa la CELAC es la democracia, el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres, se dirigió directamente a los líderes ecuatorianos que fueron recibidos en México sin ningún tipo de cuestionamiento, la calle Interpeló, el participar en este foro no significa ser complaciente. Y con el debido respeto, cuando uno ve que en determinados países no hay democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan a los opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en cuba nicaragua y venezuela inmediatamente se embarracó maduro y dijo después de que habló el uruguayo enfurecido dijo maduro comenzó su intervención con un desafío directo a quienes denunciaron la brutalidad de su régimen le digo al presidente de paraguay ponga usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia Sabemos que aparte de Maduro, muchos de ellos es puro bla, bla, bla, bla. Y hablan duro y grueso para que la gente les tenga miedo. Pues ya ese miedo se les perdió. En cualquier parte, en Paraguay, según Maduro, en Venezuela, en América Latina, estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar y siguió. O ponga la calle la fecha el lugar o usted lópez obrador y venezuela siempre estará lista para debatir de democracia de libertades de resistencia de revolución y de lo que haya que debatir de cara a los pueblos en transmisión en vivo y en directo o en privado como ustedes quieran con respecto y sin inclusiones, qué es lo que está tratando de hacer Maduro Maduro lo que está tratando es de coger protagonismo a nivel internacional y entonces yo creo que esta vez a Nicolás una vez más le salió el tiro por la culata, ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad